Anhela que el ser humano se conecte con sus innumerables bendiciones y pueda recibir su inextinguible provisión en todo lo que necesita para ser feliz y dar fruto en todas las áreas de su vida. El instrumento que Él ha dispuesto para esto, es la fe. Veamos el caso: una mujer sencilla que creyó firmemente al Dios de Israel, pudiendo disfrutar de las dádivas que Dios tenía reservadas para ella y su familia. Era una mujer viuda que, aunque extranjera, había oído hablar del Dios de Israel y sin conocerlo, le creía y lo respetaba con temor reverente como un Dios vivo y verdadero. Creyó también en el profeta que Dios envió a su casa. Por lo cual le obedece con prontitud, en darle sustento y abrigo, compartiéndole de la escasísima provisión que tenía para ella y su hijo, la cual, pensaba que sería el último bocado de su vida. Aunque era verdaderamente difícil obedecer en las circunstancias en que se encontraba, pues significaba colocar en riesgo su vida y la de su pequeño hijo, fue su admirable fe, la que le permitió dar de lo poco que tenía, y luego ver cómo la generosidad es recompensada cuando nace de un corazón que se deja impactar por el amor de Dios. El resultado de su fe, fue una incomparable bendición, pues la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó. Hubo provisión para ella y su familia en medio de la grave crisis ambiental que experimentó toda la región, a causa del pecado de Israel. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el aceite, y también cuando éste encuentra un corazón lleno de fe y de obediencia, no tarda en actuar. Produciendo una inagotable provisión de paz, de poder, de alegría y de sustento, a las vidas de las personas, supliendo sus necesidades y dándoles fortaleza para salir victoriosos siempre y en toda circunstancia. Todo con el fin de que el nombre del Señor sea glorificado y muchos crean en Él y sean salvos. Hablemos con Dios. Señor, qué hermoso ejemplo de valor y de fe hoy dispongo mi corazón para creerte, sin dudar, para obedecerte, sin argumentar. Así veré la tinaja de mi vida llena de fruto hasta rebosar. Amén. Gracias por tomar el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su corazón y los continúe bendiciendo y a mis vi.